Puedes empezar. Muy bien, hola a todos. Bienvenidos a, al taller de Sembrando Ando del Museo de Historia Natural. Hoy día eh, vamos a ver en qué consiste estos talleres de Sembrando Ando. Es, eh, consiste en realidad en una serie de talleres. Este va a ser nuestro primer taller. Y estos talleres tienen el objetivo de ayudarnos a conocer sobre los métodos y formas para elaborar un videojuego. Sobre todo, eh, también está dirigido a las familias. Por lo tanto, cabe eh, resaltar que el lenguaje que vamos a usar en este etapa es muy simple. es importante. Las semillas en realidad, como vemos aquí en la imagen, se encuentran dormidas, por así decirlo. Están en un, periodo, en un periodo de dormancia, que también podríamos decir que son semillas dormidas, ¿no? En un lenguaje más básico. Entonces, las semillas son como bebés que están dormidos. Tienen todo el potencial para ser plantas, pero eh, están dormidos. Y necesitamos darles... Envases que pueden ser macetas, eh, o si no, simplemente puede ser cualquier eh, envase pequeño. No necesitamos tampoco un envase grande, porque ahorita solo lo que vamos a hacer es germinar. Entonces también podemos usar, como ven en la imagen, botellas. Podemos acondicionar nuestras botellas para, eh, para que sean unas macetas. También podemos usar hasta pequeños envases de helado sí, o envases que que que que liñolas, que que de a las papitas, todo eso se ajusta. ¿Qué y en real, calidad, por qué? Calidad, por, es ideal porque nosotros lo que estamos buscando también es eh, reciclar nuestros materiales, hacer o sea, nuestro biobuerto a bajo costo y también con materiales que tenemos en casa, materiales que, que material a veces simplemente guardamos porque no le damos la utilidad. Pero en este caso vamos a buscar esa utilidad muy bien entonces también necesitaríamos tierra ojo la tierra no es necesario que sea abonada. nada sin embargo yo les voy a enseñar aquí una tierra eh, bueno un sustrato que yo he hecho yo, pero, eh, lo hice porque quería enseñarles una abonada. Eh, también podemos usar papel toalla o algodón y déjenme decirles que estos dos últimos son más efectivos eh, y ya les voy a decir más. qué más adelante eh, y también agua ahora en la cuestión del agua el agua también la ¿por qué? cuando nosotros regamos si echamos el agua ojo pues, si echamos el agua de una forma brusca eh, pasamos el agua sobre eh, nuestros, nuestras semillas que están sembradas, es posible que le haga daño. ¿Por qué? Porque la semilla puede que se mueva, puede que ese movimiento del agua que entra eh, dañe tal vez una raíz que está creciendo o algo así. Entonces yo les voy a dar un tip. Miren aquí en la imagen de la esquina, tenemos cómo hacer una regadera casera. Simplemente se le hacen hoyos a, eh, a la tapita de una botella y estos hoyos van a funcionar como una regadera. Ojo, sea, niños, chicos y chicas, esto, eh, tanto el cortar la botella como el hacer estos hoyitos, siempre es bueno que tengan la ayuda de un adulto. Por más, eh, por más que puedan ustedes más, manejar esas herramientas. ¿Correcto? Entonces, pasando con los materiales listos, sus semillas listas, el envase y el sustrato, por, pasamos a, a la primera... Ah, eh, bueno, antes de pasar a la primera especie, vamos a ver acá sobre la semilla. Entonces, vamos a conocer nuestras semillas. Se han preguntado a veces por qué germina una semilla. Muy bien, ¿eh? entonces son las semillas que ha sido abiertas, la tienen en la imagen, y esta semillita vemos que tiene algunas partes. Por ejemplo, cuando ustedes, la típica, la típica, eh, el típico ejemplo es el, la semilla de frijol. Ustedes, cuando tengan una semilla de frijol y la abran en la mitad, van a encontrar algo muy parecido a esta. Miren, vamos a encontrar que adentro, si ustedes ven con una lupa, adentro hay una... pequeña es el embrión. Esta es la plantita que va a crecer. Sin embargo, aquí la vemos verde. Pero en realidad es, eh, no, no tiene una coloración verde, tiene una coloración media blanquecina. embrión todavía es muy chiquito, no puede producir su propia comida. Entonces, si él no puede producir su propia comida, ¿qué es lo que va a comer? ¿Qué se llama? Pues, hay plantas que tienen dos cotiledones, como esta que vemos que tiene dos grandes cotiledones que parecen alas, y hay otras que solo tienen un cotiledón. Eh, esto de aquí es muy importante. Esto, eh, estos cotiledones son muy importantes porque son los que van a proporcionar comida a la plantita cuando todavía no, eh, no, no desarrolla las hojas verdes, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo primero que sale de nuestra plantita, cuando nosotros sembramos, siempre vas va a ver que eh, eh, cuando la plantita sale, tiene como dos hojitas, ¿no? Esas en realidad no son hojas verdaderas de la planta, son los cotiledones. Entonces... Teniendo en cuenta esto, chicos y chicas, ahora sí vamos a pasar a nuestra primera planta que vamos a cultivar, que en este caso tenemos el ejemplo de la pitahaya. La pitahaya, dato curioso, su nombre científico es Iliocereus megalanthus. Es una planta eh, perteneciente, pertenece a, bueno, es un cactus en realidad, a la familia de la es un Cactus. Ustedes, chicos y chicas, ya habrán visto cómo son los cactus, ¿no? En algún momento habrán visto que los cactus son plantas que se les conoce, nosotros las conocemos porque son plantas que eh, viven, por así decirlo, en el desierto. ¿no? Lo primero que pensamos en un cactus, cuando, cuando nos dicen cactus, es en el desierto. Sin embargo, esta plantita de pipa eh, crece en zonas eh, tropicales. Entonces es una plantita que va a necesitar agua, va a necesitar humedad, o sea, mucha agua, muy, o sea, lugares húmedos, muy húmedos. Entonces, vamos a ver antes de empezar a ver cómo se planta, vamos a ver algunos datos curiosos de la planta. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta qué es lo que estamos sembrando, o sea, sí es pitahaya, pero ¿qué, ¿cuáles son los datos de la planta? ¿Qué nos va a requerir? Vamos a saber qué. El tiempo que se demora en germinar es aproximadamente 15 días. Así que esta planta es una planta que va a requerir paciencia. ¿no? Entonces, también vemos que el tiempo de fructificación, o sea, ¿cuánto se va a demorar en dar los frutos? Más o menos aproximadamente un año. Y el tiempo de vida de la planta es alrededor de los 15 a 20 años el tamaño el tamaño eh, es de, es muy grande en realidad es una planta es un cactus a diferencia de los cactus que conocemos que siempre son adhidos en realidad este plan este Sí Poco profundos. Y como pueden ver, la tierra es suavecita. Rapidito, si sean esos solos no es necesario de que yo esté nada Si voy a germinar en tierra, chicos, ojo, un detalle. Tiene que ser suave, ¿ya? Que la, recuerden que la semilla es un bebé. Es un bebé que eh, necesita condiciones especiales, ¿no? Eh, si yo le no voy a dar una tierra dura, no van a... No van a, eh, no van a eh, germinar las semillas, ¿no? O sea, sí van a germinar, pero las raíces les va a ser difícil asentarse, ¿no? Entonces, vemos aquí, estoy poniendo aquí las plantas, las ¿no? Eh, una vez ya terminadas las plantas, miren, yo le puse ese palito porque al costado voy a germinar otra planta. Entonces, una vez terminada, voy a darle su adecuada humedad. Eh, y aquí pueden ver, tengo una banderita de pica jala para que ustedes también pueden hacerlo para tener ahí en cuenta en dónde es terminado el planta. Seguido de eso, simplemente lo que hice es cerrar y listo. Estos, eh, estos envases que se abren y cierran, o que tienen su tapita, son muy buenos porque, Porque al cerrarlo lo que voy a hacer es eh, lo que voy a hacer es eh, crear un microclima. Un microclima que va a la especie de un invernadero, mejor dicho. Ese, ese invernadero, pequeño invernadero que tengo, eh, va a ayudar a que se mantenga la humedad, a que no se va a fluir rápidamente. Y, eh, y eso es muy útil en realidad. Y vemos aquí también, chicos, ¿no? tengo que decirles de que es importante para la germinación de semillas que una vez plantadas nuestras semillas pasen a una zona oscura ¿por qué? porque esto les va a ayudar a la planta a que pueda desarrollarse más rápidamente ya que recomendamos que la, las, las raíces, las raíces prefieren las zonas oscuras entonces es una forma de ayudar a nuestras plantas y aquí tenemos una foto de lo que sería una pitahaya ya grande estas imágenes las puse para que tengan una idea de cómo va a crecer su planta. Es necesario conocer esto antes de germinar a la planta, porque puede ser que yo, tal vez, a mí me gustan vez las pecanas, y yo germino una pecana y quiero mi árbol de pecana. pero después veo las imágenes y es un árbol totalmente grande que yo no puedo tener en casa. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto, ¿no? Ahora, vamos a pasar al... Gente, y tenemos aquí como otra especie para eh, germinar al tomate. El tomate, eh, como dato curioso, nombre científico, Solanum lycopersicum. Muy bien, chicos, chicas. Y los datos de la planta. Germina alrededor de 15 días. Y el tiempo para, eh, para tener frutos es aproximadamente entre los cuatro meses. Uy, ahí no le puse, pero eh, el tamaño... El tamaño de esta planta llega a ser de 20 a 30 centímetros. Ojo, que este no es el tamaño máximo en realidad, sino que de 20 a 30 centímetros llega a crecer la planta y luego cae. Cae por el peso. Y eh, no es una planta que necesite un, eh, un gran terreno. Simplemente puede, podemos tenerla en una maceta grande, normalmente en casa. O si tiene un jardín también. y su que ayuda a retener la unidad luego, continuamos con la siguiente especie a plantar la lenteja, lenteja. ¿quién no ha comido lentejas? son de lenteja entonces, como dato curioso su nombre es Lens esculenta, ¿no? Eh, Vemos aquí los datos de la planta. El tiempo en que germina la planta es alrededor de los seis días y el tiempo de frutificación es aproximadamente a los tres meses. El tiempo de vida de las plantas es aproximadamente cinco meses. Ojo, este tipo de plantas son plantas anuales, que significa que después de frutificar la planta muere. Así que, eh, es bueno, eh, estas son plantas que dan eh, frutos una vez y luego mueren, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, el tamaño llega a ser de 30 a 40 centímetros de la planta. Y entonces, eh, si bien aquí el tiempo de acumulación, ojo con esto, son alrededor de los 6 días, eh, nosotros podemos... Nosotros podemos hacer otro grupo para que germine menos, menos tiempo eh, esto, esto de aproximadamente 6 días es germinando en tierra pero si nosotros lo hacemos con eh, hojas de papel o algodón podemos obtener hasta eh, menos tiempo de lograr que germine entonces miren aquí tenemos a la lenteja la lenteja tenemos aquí hecho yo en este momento. Lo que hice fue poner la lenteja a remojar. Ojo, ¿por qué? Porque esta es una de las condiciones. Voy a hacer de que absorba agua. Entonces, eh, la ponemos a remojar y ojo con esto. El agua que use no tiene que ser directamente del caño, porque el agua que nosotros usamos tiene cloro y puede dañar a la planta. Entonces, es bueno usar agua eh, bien destilada, bueno, ahora si no, agua olvida o si no, agua eh, que ha estado reposando durante un día, ¿no? Eh, vemos aquí la diferencia entre una lenteja remojada y otra que no está remojada, es mucho más grande. Entonces, no una vez es. con nuestras lentejas remojadas vamos a desechar las que no queremos porque tal vez están rotas, están, hay semillas dañadas. Entonces, eh, esas son las que nosotros, nosotros vamos a desechar, ¿no? no sé si se ve muy bien en esa imagen, pero pueden ver ahí que eh, empieza a salir ahí como un pequeño cachito, ¿no? Es ahí de donde va a salir nuestra raíz, la raíz de nuestra lenteja. Entonces vamos a, eh, vamos a ver que nuestras lentejas van a, eh, germinan más rápido cuando hacemos este procedimiento, ¿no? De remojarlas una noche entera en agua. Entonces de nuevo buscamos, seleccionamos, desechamos semillas en malas o que estén muy pequeñas y luego vamos a proceder a eh, ponerlas a germinar. Como ven, en este también es un pequeño envase eh, reciclado. Ojo, también otro detalle es que nuestros envases, por si acaso los que estén en tierra, hay que ponerles una pequeña, hay que hacer pequeños agujeros en la parte de abajo, porque lo que no queremos es que mm, el agua, si echamos bastante agua eh, el, las semillas se malogren. ¿Por qué? Porque a veces el agua se mechica. Como pueden ver ahí, la tierra es muy suavecita. No necesito hacer mucho, mucho esfuerzo para, que, eh, para poder adelantar el lugar. ¿no? Entonces, es Buenos días Vamos a eh, arreglar Tuvimos un problema técnico Y en un par de minutos Nos vamos a reconectar Estén conectados al video Estamos, eh, Seguimos transmitiendo Hasta que la ponente pueda eh, conectarse de nuevo Espérenos uno, un par de minutos chicos Whoa, <laughs> Is that good? you to mm -hmm. love you? you? Do you to you. Regresamos, hubieron problemas técnicos, disculpen más bien por eso. Y eh, vamos a continuar con el taller. Muy bien, había, nos habíamos quedado en las lentejas Entonces, eh, una vez que listo vamos a continuar con la caigua. Ojo curioso, dato curioso, el nombre es y plantera pedada. Entonces, eh, Vamos a continuar, y tenemos que el fruto de la caigua, eh, bueno, la planta de la caigua aproximadamente tarda en germinar unos 15 días. Y el tipo, tiempo de fructificación es aproximadamente unos 4 meses. Ojo, dato curioso con este detalle, porque la caigua, eh, si bien vamos a ver que da frutos eh, antes de los 4 meses, o sea, vamos a ver los frutos... Eh, que en algunos, de, en algunos casos, vamos a ver que tienen como unas espinitas. Como, no no hay incan, en realidad, son como unas proyecciones que tienen las frutas. Cuando la caigua en esta forma, todavía no se cosecha. ¿Cuándo la vamos a recoger? Cuando nuestra caigua ya no tenga espinitas, van a ver que simplemente desaparece. Entonces, en ese momento, es el momento ideal para poder eh, recoger el fruto. El tiempo de vida. Ay, acá no lo puse, pero en realidad el tiempo de vida es aproximadamente eh, seis meses. Es una planta que también después de dar frutos, simplemente, no, disculpen, es una planta que eh, da frutos por cierto tiempo y después simplemente se, eh, se machita, ¿no? Entonces el tiempo de vida va a ser aproximadamente de 6 a 7 meses porque también, ojo, el tiempo en que da frutos es, eh, es también casi unos 60 días. o no, a 90 días. Entonces, como unos tres meses más o menos. Ahora, el tamaño de la planta, tres a cinco metros. Ahora, wow, debe ser enorme. Sí, pero no crece tanto a lo alto. Esta es una planta que va a crecer eh, como una planta trepadora. ¿Ya? Eh, entonces, es una planta trepadora. Ah, ah, ah. Ups, ups, ups, ups. disculpen, disculpen, ya. Muy bien, entonces, ahora sí estoy presentando mi pantalla, de no lo había hecho. Entonces aquí tenemos a la caigua, como les dije, eh, estos gatitos, eh, es una planta trepadora. Entonces cuando ya esté grandecita nuestra caigua, nuestra planta de caigua es necesario que yo le ponga unos, eh, unos palitos donde esta planta se pueda aferrar. ¿Qué pasa si no le pongo esos palitos? ¿Puedo tenerla aquí sin palitos? Sí, está bien, no le ponga ninguna tía, pero vas a ver cómo la planta va a crecer eh, por todos lados, o sea, se va a esparcir sin control, o sea, ella misma va a tomar su dirección. Entonces, por eso, bueno, es bueno que nosotros la direccionemos, ¿no? Entonces, eh, es una planta que simplemente se puede tener en una maceta grande nada más, la podemos tener en casa. Ojo, es una planta que necesita profundidad cuando crece. las raíces necesitan un lugar profundo. Así que si vamos a utilizar macetas, en este caso vamos a reciclar uh, una cosa, uh, por ejemplo puede ser un balde, esos baldes grandes de aceite, donde uh, normal puede estar nuestra planta, o si no, también podemos usar una maceta también grande. ¿no? Vemos aquí por ejemplo a caigua. ¿Qué es lo que hice con la caigua? Y ojo, un dato curioso, vemos que las semillas tienen esta forma, ¿no? Como este tipo de predicción, que simplemente se abrió la caigua, sacó las semillas, ojo, con ayuda de un adulto, siempre se tiene que eh, cortar eh, las plantas y todo eso, siempre con ayuda de un adulto, niños, chicos y chicas no lo vayan a hacer solos, ¿ya? Con ayuda de sus padres, tíos, pues. Entonces vemos que la planta tiene esta forma, como si fuese, oh, es medio negrita y tiene como estas proyecciones, ¿no? La semilla. Ahora, si ustedes son muy curiosos y vamos a pelar, y le sacamos esa cosa negrita, es como, en realidad ese es, este tejido es como un tejido de protección, es un, una capa, una capa de protección que va a ayudar a la semillas, ¿no? Si nosotros pelamos todo esto, vamos a encontrar este que ven aquí, esto medio blanquito, esta acá recién es la semillita, solo que la semillita está presente, En realidad, no es muy recomendable si ustedes quieren que su planta esté varios días en ese lugar. Lo ideal es que, por ejemplo, para este, tamaño, eh, este lugar de, para este tamaño del envase pongan dos semillas o tres. En mi caso no lo voy a dejar mucho tiempo ahí las plantas, pero también hay un detalle de que no todas las plantas, no todas las semillas van a germinar. Ojo y yo empecé con esto. A veces no todas las semillas germinan. Y chicos y chicas, niños y niñas no se sientan mal. Todas sus plantitas, todas sus semillas no germinan. A, a veces es así. Hay semillas que simplemente no van a germinar. Porque tal vez eh, se ven bien, pero en realidad son están, están malas las semillas. Están malas. Así que no hay problema con eso. Y acá vamos con la linaza. La linaza muy conocida por los bien ¿no? Es un típico componente de los enseñamientos. Entonces tenemos aquí a nuestra linaza, como ven, son semillas pequeñas. ¿no? Dato curioso, nombre científico de la linaza Linum usitatissimum. Ahora, datos de la planta. Eh, tenemos aquí alrededor, alrededor de 15 días, aproximadamente, demora eh, 4 meses para fructificar. También, no sé, el tiempo de vida también es después eh, también es después de que he certificado aproximadamente 6 meses y el tamaño de la planta de 20 a 30 centímetros entonces vamos a ir un poco más rápido porque nos queda eh, tiempo entonces vemos aquí este es el método que les digo con, una, con un simple papel nada más entonces, este papel lo vamos a poner en nuestro embate, lo vamos a acomodar muy bien, y luego está pues ahí donde vamos a poner nuestras semillas. Yo, pues, yo de preferencia les recomiendo el papel toal. Si ustedes tienen servilleta, bueno sí también se las tarde con servilleta, que el problema es que la servilleta y el papel delgado tienden a desapasar. En cambio este papel es más resistente. Entonces, como ven, pasa a ser humedecido. Ahora, ¿qué tan húmedo? Eh, tiene que tener humedad, pero no tiene que tener tanta humedad. Um, ¿Cómo les explico? Acá hay una prueba que yo hago, ¿no? Humedezco un poco, veo que todo esté bien húmedo, ojo ahí de que esté bien húmedo, y para hacer una prueba rápida simplemente lo que hago es voltear el envase. Si mi envase gotea, o oh, veo que eh, es mucha agua, significa que yo le eché mucha agua. En este caso, mi envase no gotea, o sea que está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Simplemente pongo las semillas y después eh, acá, un detalle con las semillas. En este caso, yo estoy poniendo varias semillas, pero es porque también quiero hacer germinados. Es una técnica también para hacer germinados. Yo quiero algunas, eh, algunas de estas plantitas que germinen, yo las voy a eh, voy a hacer de que se conviertan, que eh, terminen su proceso y terminen eh, siendo las voy a eh, utilizar como germinador, las voy a consumir. Si ustedes, que, si ustedes también desean pueden hacer lo mismo o si no, nomás poner menos cantidad de semillas si solo desean tener una planta de lina. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es separar y si veo que hay un exceso de semillas, pues ahí se me pasó la mano, simplemente retiro algunas, ¿no? Entonces, simplemente trato de separar que no estén muy juntas, ¿por qué? Porque luego las semillas, las, las raíces se enredan, ¿no? y luego es difícil sacarla entonces una vez que ya está un poco más disperso lo que voy a hacer es tapar de nuevo con otro papelito, otro pedazo de papel y también de nuevo voy a humedecer no en este caso eh, también no tengo que hacerlo de manera eh, no, yo no tengo que humedecer abundantemente simplemente es eh, humedecer, hacer que el papel esté no todo el papel esté húmedo que no se esboce de agua, ¿por qué? Porque si hay bastante agua, eso puede generar que la semilla también se malogra, ¿no? Entonces, eh, el agua es bueno, pero en exceso también es dañino a veces para la, la... Crece la planta. ¿también? Ay, Dios mío. El Muy bien, hola. Muy bien, chicos. Eh, disculpen más bien por el, el problema. Eh, tengo unos problemas aquí con la computadora, pero eh, lo que quería enseñarles en ese momento en la linaza es que también me tengo verificar de que verificar eh, que no tiene, eh, si no, si no botellas, es que mi vida está muy buena. Sí, teníamos más plantas para enseñarlas, pero lastimosamente... Son cosas que a veces, famosamente Pasan eh, eh, Cuando se usar estas Tecnologías, ¿no? Pero eso sí, eh, les comentaré Sobre las otras plantas Sobre cómo germinar el frijol y cómo germinar El gajita, también Use eh, en la técnica de remojadas. Remojar todo una noche eh, Y así Poder Que eh, obtengan, eh, obtengan Absorban agua Y luego simplemente pasarlas a tierra, ¿no? Ahora, eh, como les digo, entre los dos casos, entre los dos casos sobre, eh, cómo, eh, sobre la tierra y sobre el papel, es mucho más efectivo el papel. Eh, yo se los puedo recomendar, se los recomiendo bastante. Eh, el papel y el algodón ayudan a que termine eh, más rápido. ¿Y por qué sucede esto? porque tanto el papel como el algodón retienen más humedad. O sea, eh, le retienen, pero no es como la tierra que la retiene por un momento y luego a veces se pierde, tienes que estar constantemente buscando, revisando, ¿no? Sino que retienen bien la humedad y eso hace de que la planta termine rápidamente, ¿no? Ahora, hay un detalle. Si bien ven en las, en las imágenes, eh, el durazno, el durazno es una eh, planta que tiene una semilla muy dura, todos los que han comido durazno me lo corto no, eh, eh, la semilla es muy dura ¿y qué pasa si yo planto este durazno así como está? Eh, el detalle es que no me va a germinar es más, para que germine tal vez puede que espere yo un año así, manteniendo la humedad y todo ¿hay un método para germinar el durazno rápidamente? sí, sí lo hay, pero requiere eh, esfuerzo. ¿cuál es? Eh, Vemos que la semilla, esa parte que es dura, es la capa protectora de la que les hablé en la caigua. La caigua tenía esa capa protectora, pero era fácil de retirar. Y en el durazno también sucede lo mismo. Pero el detalle es que para retirarlo voy a necesitar más fuerza. Es por eso que los materiales también antes de la publicación pusimos un alicate. Yo lo hice con alicate, eh, era cuestión de chancar, chancar esa capa bueno, la semilla, hasta romperlo. ¿Se puede hacer con martillo? Sí, puedes hacerlo con martillo, pero tienes que tener cuidado de no usar mucha fuerza o vas a terminar lastimando al embrión. ¿Qué es lo que hay dentro de esa semilla? Eh, eh, o mejor dicho, de esa capa protectora, está la verdadera semilla. La semillita, que es más pequeña, y, eh, y también eh, es, es una semilla pequeña, y es parecida a la almendra, de los que han comido almendra, es una semillita muy característica. ¿Y cómo se germina? Bueno, se germina poniéndola, yo le he puesto en papel, eh, la misma técnica del papel. Y en unos cinco días, seis días, ya vas a ver cómo empieza a crecer la raíz. Ojo, todas nuestras plantitas hay que ponerlas en sombra, ¿ya? Sobre todo las que estamos usando con papel, porque el papel es blanco. Y en luz, eh, el papel no tapa las semillas sino que eh, normal deja pasar la luz, ¿no? Entonces, eh, siempre que si usemos papel es bueno ponerlo luego en sombra. Y también tener en cuenta que por la zona por el clima que estamos viviendo, yo estamos en el mar y hace un frío, es bueno que tengamos nuestras plantas en lugares donde no haya corriente de aire para evitar los cambios de temperatura. Recuerden que nuestra plantita es como un bebé, entonces este bebé que darle unas condiciones, eh, buenas, para que pueda crecer eh, sano, ¿no? Ahora, veo, hay una pregunta de Idesa López, ¿no? Dice, eh, si se puede hacer procedimiento con la chía, al igual que la linaza, sí, también puedes hacer lo mismo con la chía. El detalle es también, eh, y este es el, el, el ese es el tip de que no humedezcamos tanto, porque si nosotros enchantamos, o sea, no humedezcamos, sino si hacemos un charco, lo que vamos a hacer es es que al final eh, la chía libera mucho tejido, eh, el tejido musilaginoso, que al final lo que va a, va a hacer es que ese tejido mucilaginoso, mus, eh, si no nos cuidamos bien hasta se pueden guiar, porque es un tejido también que tiene, eh, que, que por su misma contextura puede, puede ahí también eh, prosperar hongos, así que no. No es bueno encharcar, pero sí, también se puede hacer el mismo procedimiento con la chía. Yo lo no he intentado, pero sí he visto en, en otros lugares que también usan el mismo procedimiento. Muy bien, entonces vamos a la sección de preguntas. Disculpo más bien porque ya no les he mostrado los otros, eh, las otras semillas con estos problemas que tengo. Pero eh, estoy abierta a poder con, contestar a sus preguntas. Entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Mientras yo les voy a dar otros tips. Otro tip sobre eh, la luz. Eh, cuando yo invito a mis amigas, ya están creciendo un poquito más, eh, no es bueno que yo las exponga directamente a la luz. ¿Por qué? Porque son plantitas que recién se van a acostumbrar, se van a acostumbrar a recibir luz. Recuerden que las hemos tenido en sombra. Entonces tenemos que eh, ponernos en un lugar luminoso cuando ya esté crecida eh, las hojitas, ponerlas en un lugar luminoso, pero que no les caiga directamente la luz. Por ejemplo, puede ser tal vez eh, un lugar que reciba luz artificial, como la sala, por cuarto o simplemente un lugar donde no les dé la luz directa, ¿no? Dice, a ver, otra pregunta, ¿cómo es en el caso de la lenteja? Ah, ya, la lenteja, como lo vimos, tenía que estar remojada por toda la, toda la noche en agua, ¿no? Esta agua no tenía que ser agua directamente del caño, componentes como cloro que también le hacen mal a la planta, ¿no? Que si bien sí puede que algunas germinen con agua de caño, pero de todas de todas las semillas que tenemos puede que algunas también no germinen, ¿no? Eh, puede ser que la mayor parte también, o sea, germinen menos menos semillas de las que normalmente de, de germinarían si usaran agua. Cuando nosotros la, la compramos aquí en el mercado vemos que no está, simplemente eh, vemos la semillita, ¿no? Y no es necesario en realidad porque yo he terminado kiwicha desde eh, aquí, eh, la kiwicha que compré en el mercado, Entonces no, no es necesario que tenga cáscara para que camine, puedes hacerlo también sin cáscara. Dice Tatiana Fernández, ¿qué tipo de abono puedo utilizar? Muy bien, eh, yo les recomiendo mucho el pompos, ¿por qué? Porque el compost es un tipo de abono natural, es un tipo de abono que, tiene, eh, que también tiene las bacterias y los microorganismos necesarios. Y simplemente también el compost se puede hacer en casa. Podemos tener eh, nuestra compostera, hacer una compostera en casa y tener ahí nuestro, reciclar nuestros productos orgánicos y eh, simplemente obtener el abono que necesitamos. No es necesario tal vez comprarlo en cierta marca, en cierta tienda, no, no, no se lo usa eh, mucho, porque también el abono es un producto, el compost es un producto natural, es más natural para nuestros eh, nuestro cultivos. Muy bien chicos, entonces este eh, fue, o este, este taller, eh, el primer taller eh, de Sembrando Ando. Eh, disculpen de verdad por los problemas que hubo, los problemas técnicos que hubo, pero... Eh, esperamos de que en la próxima eh, edición no tengamos estos problemas, se van a solucionar, no se preocupen, vamos a ver todo eso. Ah, ya, muy bien, acá hay otra pregunta, dice, mi ley dice que su planta se llenó de una capa de hongos es una capa de polvo blanco. ¿Se puede salvar esa tierra o hay que botarla? Ah, muy bien, buena pregunta. Y ese es el detalle eh, de las semillas que usamos. Las semillas que usamos nosotros, o que yo he usado para germinar, son semillas que se encuentran fácilmente en el mercado, ¿no? Pero hay personas que venden semillas especiales para... Bueno, y por lo tanto esa tierra tendría que abonarla luego, ¿no? Dice luego, Rosa Ramos, eh, dice que la tita Jaya lo ha puesto en una capa de algodón, le debe cambiar el papel otro cuando se será la otra sesión? Muy bien, pregunta de dónde, Muy bien, acá tenemos la pregunta primero de Rosa Ramos, eh, y al lado puesto en una capa de algodón. Allá, ¿Y, debe, y se debe cambiar, sí. lo ideal es que cada... de papel o algodón que estamos usando, ¿por qué?, porque como pueden ver en el caso de algodón, sobre todo, vemos que se, se empieza a manchar, ¿no? Entonces es bueno que nosotros siempre cambiemos, no siempre, o sea, cada semana más o menos, aproximadamente. Y ahora, sobre la pregunta de Doris, ¿cuándo será la próxima sesión?, pues para esto tendremos que estar atentos a las publicaciones del Museo de Historia Natural, para que podamos tener la próxima sesión. No se preocupen que también cualquier material o cualquier cosa que ustedes deban tener en este momento o, o, eh, o si no, eh, cualquier anuncio se les va a hacer de manera anticipada. No, no se preocupen, que se va a hacer de manera anticipada. Y lo que sí es que a mí me a poder eh, tener su propio divorcio. Porque la situación que estamos pasando ahorita en cuarentena hace que nosotros estemos más tiempo en casa. Entonces, eh, nosotros también podemos eh, tener nuestro propio biohuerto, podemos dedicarle más tiempo ahora en estos tiempos, y también siempre es bueno tener un producto eh, que tú sabes de dónde has venido, ¿no? que tú sabes que no tienes pesticidas, que no tienes eh, algunos otros químicos, y no es un producto que tú mismo has hecho, natural. ¿no? Y parte de que contribuyen no es sé así. Si, con el medio ambiente, ¿no? Porque son más tienditas, eh, estarán en una ciudad donde normalmente hay ocasión, ¿no? Entonces, chicos, fue un gusto poder hablar con ustedes, un gusto poder responder sus preguntas, un gusto también poder enseñarles sobre estas técnicas de eh, germinación, ¿no? Entonces, nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por eh, conectarse Nosotros no que para la próxima sesión ya no habrán estos problemas así que chao, muchas gracias por, su, eh, por, por conectarse con el Museo de Historia Natural hasta luego Marjorie, ¿sigues ahí? Sí, Marjorie Bien, un momento, dame un momento para poder subir el volumen a mi, a la conversación. Ya, vamos a esperar un minuto para que pueda seguir transmitiendo Eliazar y este, asegurarnos de que toda la, la, de que la, el taller se transmita de manera completa. ¿Ya? A ver, vamos a esperar un minuto. bueno creo que, eso, creo que eso ya sería todo ya ya se ya terminó la transmisión Elíasar ya puedes terminar la transmisión